Económicos y de buena calidad, yo te recomiendo este de Aire Spoon. Es bastante económico, cuesta como 8 dólares en Walmart o en Walgreens, cualquier tienda o farmacia que te encuentres. Y este lo ha usado, te he puesto que hasta tu abuelita viene de generación tras generación y buenísimo. Te da una cobertura igual que el de Becca o que el de johnny Nip. No le pide nada. Y pues a un precio muchísimo más accesible que estas dos marcas que te estoy mencionando. Primers buenísimos, de diferentes precios. El más un poquito más carito es este de Too Faced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 que encuentras en cualquier farmacia como Walgreens CBS o Walmart incluso, es este de What and Wild, que en realidad no le pide nada a estas dos marcas que te he mencionado. Bastante bueno y a un precio muchísimo más accesible voy a dar las mejores bases de maquillaje que yo he probado. Si tu piel es un poco sensible y no se adapta a otras bases de maquillaje, pues como lo que es L'Oreal, Maybelline, Benefit, Face, Bedka, todos ese tipo de marcas que mencionamos, la mayoría de las personas que hacemos maquillaje, videos de maquillaje, te recomiendo bastante esta de la marca Clinique. Que te da una cobertura bastante alta. Y no irrita tu piel. Es este buena. Yo la he usado bastante durante muchísimo tiempo. Que mi piel no uh, se adaptaba a ningún tipo de base. Y cuando probé esta. En verdad que no le pedí nada a uh, ninguna otra base. Me empezó a ayudar bastante. Porque no me sacaba esos brotes más. Me ayudaba bastante a cubrir. Aunque sí es un precio bastante elevadito. Pero en verdad. Te la mega recomiendo, si tu piel tiene imperfecciones y pues tiendes a tener más imperfecciones después de tu maquillaje, en verdad que esta base te va a ayudar muchísimo a maquillarte y a no sufrir ni de sensibilidades, ni de más imperfecciones o cositas así, a mí me ayudó bastante la verdad, así que te la super mega recomiendo bases de maquillaje del supermercado que no le piden nada a las bases de alta gama empezamos con esta de L'Oreal que es una base de maquillaje de total cobertura y como pueden ver cubre bastante, bastante bien cualquier imperfección cualquier mancho, cualquier cosita que tenga tu rostro que quieras cubrir te va a ayudar bastante a un precio súper accesible segunda opción es esta también de L'Oreal que nos ayuda mucho a las pieles grasas porque matifica tu piel y también te da una cobertura bastante buena como bastante entre media y alta podríamos decir bastante económica y otra cosa que tiene es que esta la puedes usar de diario porque su consistencia no es tan pesada entonces pues tu piel no se satura tanto a comparación de esta otra que ya te había mencionado esta sí te la recomiendo como usarla nada más como fines de semana o eventos especiales y esta la puedes usar todos los días sin ningún problema. Obvio, limpia tu rostro. Siempre que te maquilles, limpialo hidrátalo. Todo lo que debes de hacer de tu skincare para que tu rostro, pues, si lo maquillas diario, siga saludable. opción, Wet and Wild. En verdad que esta base me ha encantado. Es una base que te cubre bastante bien también todas las imperfecciones y a un precio súper, súper económico, chicas. Te da un acabado sumamente bonito a tu rostro con una luz natural súper increíble. Así que se las mega recomiendo. tercera opción, Maybelline Fit Me. En verdad, chicas, que esta base también para todas las pieles grasas es una maravilla. Y al igual que la de L'Oreal, te la recomiendo que la puedes usar todos los días no hay ningún problema. A mí me ayuda bastante. No se siente una consistencia pesada. Es una consistencia bastante ligera. Pero cubre perfectamente las imperfecciones. Y pues la puedes usar como te digo de diario. Sin ningún problema. Les veo el próximo videito. Ya sabes si te gustó el videito. Si te sirvió de algo. No olvides compartirlo con quien tú crees que le puede interesar. Con la comadre, que es glamurosa. Que tú crees que le puede interesar el contenido que acompañamos aquí cada mes. Cada semanita. No olvides tampoco en la parte de abajito suscribirte, purchar la campanita para que cada que venga yo aquí con mi te hacemos todas las comadruquis glamurosas en el chismorreo, eh, compartiendo las ideas y pues uh, dándonos más opciones para comprar de una manera. Pues que se adapte a nuestro bolsillo y que nos ayude a vernos, obviamente, más hermosas de lo que ya somos, chicas. Así que, por favor, eh, no olvides compartir con tu tía, tu hermana, tu cuñada, la comadruquis, con quien tú crees que le puede interesar este contenido que aquí les damos cada semanita. Y mil gracias por tu apoyo, por estar en un videíto más. Besos, bendiciones y nos vemos el próximo videito Bye, hasta la próxima, mis glamurosas hermosas.